mamá sí, muy, muy, muy diferente a anuncios, tío. Y me saco la victoria en la primera. <tose> Lo más raro es que tú estás ahí. No haciendo nada. Y después. ¡Pum! Te sale. <tose> Sí. Yes, I Vamos, vamos, vamos, vamos. Vámonos, victoria otra vez. Bizi <risa> covid 19, <risa> no, no sé ya. De. Y de <laughs> oh, where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 Oh, boy. No recuerdo quién es. Busy busy We are the busy visible, Ganamos otra vez, otra vez, otra vez vez, Fox. Uh -huh. Yes, yes. music uh -huh. <laughs> dust Bueno chicos, hasta otro vídeo más para el canal. Y hasta mañana. Adiós.